El primero es que siempre si llama a sus preguntas Hola, he visto un anuncio, eso La primera pregunta que te dicen es ¿de dónde eres? Vale, soy de tal país Ah, vale, te llamaré luego Hasta hoy, hasta el día de hoy, nada Y no ha sido uno, dos o tres Y no he sido lo único Eso, eso, eso general Luego, si te toca la lotería y encontrás una habitación, una vivienda donde nunca vas a estar tranquilo, nunca, nunca. Si ni si ni si te cobran una fortuna por una habitación de 5 metros cuadrados, pagas 300, 300, 350 más la fianza. Y luego cuando sales de la habitación, olvídate de la fianza, olvídate. Eso siempre, tengo dos o tres experiencias, una vez, cuando se me acabó el mes, y me quedaba dos tres días para salir y cambiar a otra habitación. Cuando llegué a casa, encontré mi, mi ropa en, una, en unas bolsas de basura y la, la puerta cerrada, pero dentro, en una bolsa. Y cuando salía en la mañana, no cerraba el baño, y como el baño y el ducheso Entonces, pues no cerraba, había papeles. Y, no usáis la, la ducha más de más de 15 minutos en la cocina no usáis el porque el horno funcionaba con electricidad no usáis el horno más de 20 minutos y a veces no cerraba la agua caliente durante la noche pues estás dentro y te cierra la agua, agua caliente y búscate la vida y eso lo pasé durante 3 o 4 meses y bueno no pasa nada que son cosas que pasan no pasa nada Si quieres, por ejemplo, por el padronamiento, mm. tienes que pagar. Tienes sí. que pagar por que te, para que te padronen. Claro. Porque no es solo aquí en Navarra, pero en toda España, casi, creo. Porque sí, si vas a hacer un padrón. Dicen, no, para el padrón tienes que pagar. Hay gente que pide 200, 300, 500. Solo para un padrón, para un papel. Eso... <risa> no puede ser. ¿Y a ti te pasó esa el... sí, pasó, Sí, me pasó en Madrid. Me pagó... 160, creo, por el padrón. Y cuando he venido aquí también me pagó 250. ¿Has pagado 250 para el padrón? Sí. Para el padrón? sí, sí. أكيد يعني فهم زي ما تراجع أبنك خصوصاً شاف البيئة ما كنت عارف أخترش اللغة تسيط أهم شيء أهم شيء بتبغى أبشر تقرأ وبيشجديم شيء يقولك ضروري خصص كنا شيء خص كنا شيء لس كنا شيء يلوه شيء ما أصلاً باش. يعني باش يعني في, في يعني ما Aquí um, puedes, puedes coger esa responsabilidad de tú mismo. Como tienes que pensar de todo para ti. Nadie va a pensar de ti. Como nadie va a decirte has comido, o dónde estás durmiendo, o tienes dinero, has desayunado, no. Solo tienes que, que pensar tú.